Hola. Cuando arrastramos un archivo de un lugar a otro del mismo duro, se borra del primero para aparecer en el segundo lugar. Y si lo hacemos entre diferentes discos duros o particiones, lo que hace automáticamente es copiar, manteniendo el archivo original. En resumen, una vez es copia y pega, y otras, corta y pega. Este programa nos permite elegir al arrastrar, si queremos copiar o cortar antes de pegar. Es gratis, así que vamos a su página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Clic en Download Link. Seguimos los pasos normales de instalación de cualquier programa. Una vez abierto, vamos a escribir Drop en el buscador. La primera opción que nos sale es la nuestra. Clic dos veces en ella con el botón izquierdo. Ahora ya podemos elegir qué queremos que haga siempre Windows cuando arrastremos un archivo. La segunda opción es para copiar antes de pegar siempre. La tercera para cortar y pegar siempre, ya que borra de dónde estaba en origen el archivo. Y la cuarta y última, lo único que hace es crear un acceso directo. Eso es todo amigos. Un saludo.